¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de la serie de Estrella Rosa Y nos enfrentamos a la Almería Tuvimos un problemita y es que no guardé la partida contra el Málaga Así que he tenido que simularlo eh, Obviamente le he puesto el mismo resultado de 1 2 Pero el problema es que eh, los resultados de los otros equipos han sido diferentes Así que bueno, de todas formas no pasa nada, más o menos ha sido igual Vamos estos que yo recuerdo en el partido anterior íbamos segundos, pero es porque no habían jugado los demás. Ahora vamos a estos y tenemos que ganarle a la Almería, que va invicto, ¿vale? Y suena Shakira de fondo. Estrella rosa. Unión Deportiva de Almería. Vamos allá. Y suena no, ahí, Shakira. Muy relajante, la verdad, pero bueno. Sube, José Juan. Ah, es que sube el equipo, José Juan. José Juan, no hagas eso. No hagas eso. ¿Qué pasa? Ha sido ese. Vamos, oh, Adrián, córtale Está? Adrián, vamos, Genedei. corre. Bueno, oh, un pasecito bonito de José Juan Donovan no, no se puede ir en carrera. Fuera el juego clarísimo. Preto Joel, Ismael. ¿Por qué sale con el 6 si lo cambié, tío? Madre mía, de verdad. nunca, Ismael nunca vas a tener el 8, tío. Ojo, regateo. Uy, Centro de Ismael. Ah. Aaron, Aaron tira. No un tira ahora? Ahora sí. ¡Uy! Donovan. ¡Ah, qué mierda! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gol! ¿Qué ha sido eso, Donovan? ¿Qué ha sido eso? Vamos. Gracias, Diego, tío, por ese foro. ¿Cómo que en propia Ah, ¡Ah, fue en propia! Vaya. Donovan, no fue tu gol. Para que sea como el FIFA 23 en modo carrera. De crear tu club. Con el escudo. Bueno, el escudo no sé si te dejará el FIFA 23, pero... Bueno, básicamente lo he hecho más real. Más o menos como el FIFA 23. ¡Ay! De crear tus jugadores y eso. Madre mía. Ojo a la presión. Pero no, no sirve de nada. La media está jugando bien. Joana. Joana se pasa a Ismael. ¡Ya! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! A pásase a Joel ¡Gol! 2-0 al la Almería Lo tenemos ganado ya esto, eh Patrocinando Tirma Sí Vale, pues vete por el medio Ahí está, muy bien Alvarito Alvarito ve a Donovan solo Se desmarca Joel Llega Joel en carrera Llega Joel Claro que sí Claro que sí Claro que sí, Joel ¿Cómo se nota, tío? Chicharrero, pero bueno Vamos 3-0 gole vale, Joel Este partido lo tenemos ganado Vamos Vamos a terminar simulando el partido ¿Vale? Vamos a ir al resultado ya Para saber que ya vamos a ganar Y nada, 3-0 Bastante bueno el partido, chicos El Barça B contra el Tenerife Me gusta ese partido Quiero ir a ver cómo todos van a quedar Voy a guardar la partida aquí, por si acaso Y se va a terminar ya el tema de las transferibles ¿Vale? Bueno, bonitas medias Domingo que no va a jugar el partido de hoy Joder, Domingo, tío Nada Portero suplente Portero suplente que no sé quién va a ser, Fraser, vale, obviamente. Pues nada chicos, tenemos portero suplente, Cuidadito Nada, ah, bueno, se queda atrás defendiendo. Dos bien, también. Bueno, bueno, ¿cómo me voy solo? ¿Cómo me voy solo? ¿Cómo me voy solo? Ojo, ojo, voy a robo de amarito, voy a robo. ¿Pasa cero Qué bueno. ¡Buah! Vacilando con detalón y todo. Bueno, increíble. Gol de Joel. 1-0 contra el grandísimo Ibar, que es un equipo de primera, básicamente. Ahí está. Marcar con Ginedei y con Giovanna es complicado. Adrián no porque no ha subido. Porque es central, pero. ¿Quién me iba 2 1? No lo he escuchado. ¡Bueno! Joana, corre tú, Johanna, el hueco Corre tú, Joana. Corre tú Uf. Johanna, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres tan pequeña Que al meterte cuerpo Es chungo, tío Ojo, Johanna, que sube Johanna que quiere hacerse las suyas Johanna que se quiere hacer las suyas Johanna que se mete por el medio Johanna que se va sola Quiere reventarse Se va a cansar ¡Va a tirar! ¡Gol! ¡Por fin! ¡Gol de Johanna! ¡Madre mía! Bueno, bueno, haciendo volteretas la voy a abrazar, ¿cómo no? ¡Vamos! Difícil, cuesta... Bueno, vaya, vaya jugada de Ivana sola, ¿eh? Y encima con la zurda, que no es zurda para nada Pero bueno Gol en el minuto 66, 2-0 contra Leibar Muy bien, Giovanna, muy bien Tu primer gol Ahí está y vuelve a cortarla ¡Se la pasa a Brian! Bueno, Brian, que se va al centro se la pasa a Joel Joel Marc. Gol de Donovan Primer gol de Donovan en el año Vamos Uuuh. Vuelve a rematar <ríe> Ya está Podemos simularlo ya lo que queda Grande, grande Y el resultado Y gol de Miguel Ah, no De Martínez 1-3 Miguel salió pero no marcó Bueno, 1-3 No está mal El Racing de Santander Que le remontó al Barça Bueno El Cádiz que sigue primero y ahora jugamos contra el Real Sporting de Gijón La estrella rosa, al Real Sporting de Gijón Sinceramente, el Sporting es uno de mis equipos favoritos Bueno, vaya recortes, lo ha comido Pero bueno, ¿quién es ese hombre? Es imparable, qué bicho Bueno, tú mira el central del Sporting Mira los, mira los jugadores del Sporting, son todos altos Son súper altos Todos los del Sporting son altísimos Oye, Vamos, Joel. Vamos, Brian Vamos, oh, Brian Esto es tuyo, Brian Asistencia de Brian Vamos Gol De Donovan Gol, gol, gol, gol, gol, gol 1-0 gol. contra el Sport Vámonos Bueno Bueno José Juan José Juan que lo hace más o menos bien Pero casi la caga Adrián Adrián se va en carrera Ah, se la pasa Ismael Bueno, Ismael más bien se la robó Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Que sobre la calidad Que sobre la calidad, Ismael Se te cambiará la dorsal el año que viene Bueno, bueno, bueno Bueno, qué taconazo, impresionante Impresionante, Ismael. Qué jugada con Joel. Mucha calidad esta delantera, de verdad. Mucha calidad. El Elche ganando el Zaragoza. Yo creo que ya podemos ir al resultado, ¿vale? Para jugar más partidos 3-0 con gol de Joel. Así que en el minuto 70. Muy bien. 3-0 otra vez. ¿Qué pasa con los 3-0? Llevamos 3-0 tres veces seguidas. ¿Champions? ¿Sorteo de la Champions? Pero nosotros no estamos en Champions. Es prácticamente imposible. Ni siquiera, ni siquiera participamos en la Copa del Rey. No entiendo. ¿Qué ha, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en la Champions? Sin sentido eh. Lo peor es que pone Team name up Sin sentido Nosotros no estamos en Champions Claro, no sé Será un bug o algo Supongo No, es, Ni siquiera me sale en el calendario No sé Bueno, vamos a jugar contra el Tenerife Es, es como que me ha puesto en otro equipo ¿Sabes? Tenerife, uff, me gusta este partido mucho Me gusta este partido porque es el equipo rival mío Así que, eh, bueno, ¿dónde está el Tenerife? Tú, ahí atrás En el puesto décimo séptimo, con una victoria solo Hostia, el Racing sí me sorprende ¿eh? Ojo que el Cartagena por primera vez lo queremos ver en primera en el FIFA Me gustaría verlo, la verdad, el Cartagena A ver, al Tenerife Voy a jugarlo porque Joel, en la vida real, está en el Tenerife Club Deportivo de Tenerife, Club de Fútbol de Estrella Rosa Qué bonito escudo de he hecho, por favor Vamos allá Ojo, que Aaron se encuentra solísimo en esa banda Vaya hueco, le han dejado Va a tirar con la diestra José, pues aguanta con eso Donovan Donovan, Aaron Aaron va a tirar de nuevo Uf, Nada, tío. no le sale Aparito Llega Giovanna llega Ojo, Giovanna, qué grande Muy bien, muy bien Aaron de nuevo Aaron va a tirar de nuevo Fuera, tío, nada Buena, Johanna, buena Metiendo miedo, tío Metiendo miedo Cuidado, Johanna wow. Se la come en Johanna, eh Ojo, Johanna Johanna que se va en velocidad Johanna que se va en velocidad sin problema ¿Cómo corre, Johanna? Encuentra hueco Se la pasa, dono, Donovan, no va, a Joel Joel encuentra hueco, Brian Ah, qué pena Ojo, que ahora no tenemos lateral Ismael de lateral derecho Vamos, Ismael. y la consigue, tío Joana que vuelve a hacer la contraataque Joana que sigue ¡eh! eh! Bueno Fue limpio, fue limpio Pensé que iba a hacerle falta Vamos, Johanna, llega, llega, llega ¡Ah! jefe no más alto que tú ¡Uf! Domingo, sal Domingo, no Domingo, no Domingo, no se hace esas cosas A ver, no culpa suya 1-0, chicos Perdiendo contra el Tenerife, ¿eh? ¡Ojo, Joel, Joel, ojo Joel que se le va! Se le va, se le va. Sí, sí, se le va. ¡Tira, Joel. ¡Ay, qué paradón! Tío, el tenerife está en descenso, casi. O sea, no podemos perder. Vamos. José Juan. José Juan. José Juan se desmarca. ¡Oh, bueno, qué paradón! Me lo ficho, eh. Vamos, Adrián. Vamos, Adrián, llega. Ahí está, vamos, Adrián. ¡Qué bueno! ¡Qué gran central tenemos, de verdad! Vamos, Joana. Joana. Joana, que se va sola. Joana, que se va sola. Le dejan hueco. No saben qué hacer. No saben qué hacer con Johanna ¡Tira, Johanna! Esta, esta es la jugada de Johanna Las dos goles ha sido igual Dos goles de Joana este año, ¿eh? Ojo, que se pone chula Que se pone chula contra el mundo No, pero a Giovanna se le da esto, ¿eh? Correr y ya está Es como yo A ver, el palanca ¡Hostia, mi hermano, tú! Mi hermana por José Juan Aunque no esté en buena forma, la verdad El palanca tampoco es que esté de buena forma, ¿eh? Sinceramente y a Miguel. Vamos a poner a Miguel por Alvarito para que juegue un poco. Y al palanca vamos a mantenerlo ahí. Vamos, Aaron. Vamos, Aaron. No, tú nunca marcas. Aaron. Ojo, se desmarca. Ahí está. Este es gol. Mira, para. Aaron no le sale nada. Lambreta, la se la come. ¡Eh, penalti! Vamos. La va a tirar. La va a tirar Aymar. No va a tirar Aymar Que nunca marca un gol la Ahora que está aquí detrás A ver, a Ismael Se le da muy bien los penaltis Pero Yo, Aymar es que es malísimo Es malísimo Por favor Y la para oh, por poco por poco, ¿no? Poco dice Eres malísimo Venga, fuera de mi casa Vamos, vamos, Ismael. Venga, dos minutos Rápido, rápido Joel Yo, si marca Joel Sería increíble Donovan Vamos, Donovan Vamos ¡No vamos! el último segundo, vamos, sorpresa Ahora sí que sí. Le ganamos al Tenerife 1-2. Bastante apretados. Vale, este va a ser el último partido del capítulo. Contra el levante, gente. ¿Cómo va a ser la final de una liga, Aimar? Visa último. Bueno, vamos a jugar contra el levante o simularla, depende. Contra el Racing después. Cartagena y Mirandés Vamos a simularlo hasta la Ponce Bueno, espérate, que el Cartagena va ahí arriba ¿no? Hasta la Cartagena O sea, simulamos El del Racing Y el de la Cartagena Lo jugamos en el próximo episodio Para simular todos estos hasta el contra el Cádiz Estrella Rosa Levante Uf, Qué gran escudo, eh, el del Levante Me mola mucho Cuidado con el Levante, que es un equipazo, en verdad Es un equipazo Equipo de primera división en segunda, vamos allá Ismael Brian Brian que se quiere enfrentar al mundo él solo Cómo no, y le sale Está él solo con Joel A ver si le sale Bueno, espérate Bueno, bueno, pero qué jugada? Qué jugada de repente Fue gol de Joel Pero si tiró Ismael No, no, no tiró Ismael Creo que le chocó a Joel y por eso ha marcado bueno, un poco injusto robando yo robando goles el Joel, pero... Josh Vaya codazo le ha metido joana ¿eh? de Morales, respeta. A la mujer es... Este... No, no, no. 1-1, uno, uno, minuto 5, ¿eh? Hostia, este partido va a estar... Madre mía. Cuidado con el Levante, chavales. No haciendo nada. Es lo que estaba contando. Ismael, bueno, bueno, bueno. Aarón, como no te salga esto, tío. ¡Ay, Aarón! Nada, que no, ¿eh? Que no quiere, Aaron, lo siento, pero. No, no, no quiere, marcar hoy Aaron. No quiere. Adrián. Adriana, Joana, Joana, Adrián. Esto va a Ismael. Bueno, Joana se desmarca. Joana está cogiendo bastante confianza. Bastante confianza. Ahí ellos no tienen prisa. A ellos les sirve con el empate, por lo que veo. Chicos, presionamos. Es que yo no quiero empatar. ¡Ojo, uy! Uy, que se equivocan Vamos, presionando, uno con uno ¡Esa es! ¡Esa es la presión! ¡Qué grande, Aarón! ¡Qué grande, Aarón! Aarón, marca ¡Vamos, Aarón! ¡Por fin, tío! ¡2-1! ¡Vamos! 2-1, levante ¿Quién tiene bigote? <ríe> ¿Quién es el que tenía bigote? Ismael al banquillo otra vez Es que, Ismael, te cansas muy rápido, eh Pero no, no te voy a poner en el banquillo Venga 2-1 Johanna de cabeza ¡Vamos, Domingo! ¡Domingo! Saga fuerte Nada Melero Hay más, defiende, defiende, defiende, defiende, defiende Bueno, vaya centro Fuera, fuera No, no, no, no, no, no no, ¡Vamos, Johanna! ¡Grande, Johanna! Vamos, sí, sí, sí, sí Subimos, subimos, subimos No voy a ser chupón Se lo voy a pasar a Arón Bueno, vaya pase tú Vaya pase tú Vaya pase tú, vaya, pase, tú. ¿Quién va a subir? No, Isma, él ¿eh? sube tarde Ay, que se la pasa en propia, tío? 2-1, chicos Ganamos contra el Levante, bien Otra victoria, vamos, estamos invictos, ¿eh? Vamos a simularlo contra el Racing de Santander Y lo jugamos contra el Cartagena el próximo partido, ¿vale? A ver cuánto quedamos contra el Racing Ganamos, 1-3, bien, muy bien Seguimos invicto entonces Ojo, la selección española, llama, ojo la selección española llama a Miguel, al Palanca, a Donovan a Alvarito. A Joel, vale, pero. ¿A Palanca, a Miguel y a Alvarito por qué? Muy bien. A ver, estrellas que vamos primeros. Muy sobrados. Muy sobrados. Ocho victorias de 8. Así que. Esto es un equipo de primera, como ya dije. Cádiz, Almería, Eibar y Elche y Levante ahora mismo en la playoff. Luego el Cartagena que jugamos ahora. Así que vamos a. Mira, y si simulamos. Vamos a simularlo, qué coño Para ir más rápido, tío Vamos a ir más rápido, vamos a estar hasta el Cádiz Lo simulamos todo hasta el Cádiz Empate contra el Cartagena Ganamos al Mirandés Ganamos a la ponce Ganamos a Ibiza, bien Buenos resultados, o sea, no hemos perdido Así que nada, Joel y Donovan que se meten en top 4 y 5 de goleadores Así que lo vamos a dejar hasta aquí contra el Cádiz 11 victorias Un empate de 0 derrotas Empatamos contra el Cartagena Y nada El Racing de Santander Que se mete en noveno eh. Versa B Málaga Que parece que ascendieron Bastantes puestos Lugo, Leganés Ibiza y Zaragoza Son los que van últimos Zaragoza está fatal Donovan Que está A tope Con 85 de media Aarón Que sube a 92 de media Aarón Aarón Que sube a 92 de media Empata Joel Joder qué equivazo. Domingo, 85 Joana, 85 Adriana, 76 José Juan, 85 de 86 Alvarito, 86 Ismael, 89 Sabía yo que Ismael iba a tener buen futuro Ojo yo que también tam 89 Y Miguel, 85 Pero vamos a dar aquí chico.